En este cuarto bloque sumamos a nuestro compañero especialista de deportes, Pacu Kaila, que nos ha traído una entrevista muy bonita. Bienvenido, Pacu. ¿Cómo estás? ¿Cómo claro vas? Y Saludamos a los invitados también. Estamos con Luciano Alto y Candela Sanchi. Ellos son campeones de tenis de mesa. El aplauso lo para los chicos. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Todo bien usted? Muy Todo bien, bien contentos de tenerlos para acá porque el lunes el Facu nos traía un poquito el resumen de, de este torneo. Dijimos, los tenemos que invitar. Sí, por supuesto, Mendocino. que habían obtenido varias medallas, incluso más de una cada uno en varias categorías, Ajá. categorías más grandes. Así que chicos, cuéntenos un poquito qué fue el fin de semana que tuvieron, por supuesto, cosechando medallas. Eh, no sé. Vos edad tenés, uh, escández. Ah, yo tengo 14. ¿Y en qué categoría jugaste Y jugué en su 19. Ah. Equipos de mayores, sí eh, dobles mixtos de sub-19 y dobles normales de, de mayores. ¿Y qué implica el sub-19? Porque vos tenés 14, digo, te, seguramente te encontraste con chicas más grandes que vos, ¿no? Sí. Más fuerza eh, sí, más sí. grandes porque en 15, en sub-15, ah, no vos había... Vos tendrías como que estar en esa, supuestamente. Sí, Ajá. pero no había mucha competencia, claro. entonces... Voy a sub-19 que ahí hay más competencia Muy bien, y ganaste. Sí, salí campeón. La limpianta, toda la más grande, me encanta. Muy bien, ahí la peque. ¿Y en tu caso, Luciano? Eh, yo jugué la categoría sub-23, eh, en individuales, sub-23 equipos. Eh, dobles y doble mixto y en individual también juega la categoría de todo competidor. Perfecto. Algo de Gastón imagino, ¿no? Sí, el sobrino. El sobrino, el sobrino claro, bueno, La el familia. Gastón, completa. alto figura ¿Sí? del deporte mendocino, sin dudas. Y ahí siguiendo el, el legado del tío, entonces. Ah, el paso. Qué lindo, los pasos, muy bien. Bueno, chicos, ¿por qué? Bueno, en, en tu caso quizás, sí, por, por tu tío, te acercaste a este deporte, pero no es uno de los deportes más comunes que uno no. diga, viste, que típica ¿qué querés jugar? Te dicen al fútbol y la nena capaz que al hockey, pero ustedes se acercaron al Tenis de mesa ¿Desde qué edad ¿Y, y qué los motivó Qué los acercó A este deporte Y yo A los siete y medio Empecé Y yo empecé Por mis hermanos Porque mis hermanos También entrenan en Tenis de en mesa Ah muy bien y bueno, Tiene que me ver me con la familia entonces. Ajá Particularidad sí, que La familia también de ella Este Están en la selección El hermano de ella ah, Muy bien Y hay tres de cuatro Mendocinos Que integran La selección nacional Son de acá De la provincia Claro hay muchos Salieron niveles, de acá Hay muchos niveles en, este en la deporte provincia deporte chicos. A nivel provincial Sí. Perfecto, ¿Y cómo se, se imaginan? ¿Se arma camaradería? ¿Cómo? ¿Se arma camaradería por ahí en, en esto de que siempre en los torneos los mendocinos están presentes, llegan a las finales, obtienen medallas, se arma como un círculo este, de, de amigos? Sí, sí, por suerte en toda, entre todas las, las provincias tenemos muy buena relación, nos conocemos hace muy, mucho tiempo, entre todos ya. Cada uno con su respectiva categoría. Muy bien. Yo les preguntaba cómo se imaginan en un futuro. Digo, proyectan eh, verse en grandes torneos, en quizás ir a competir a otros países. Eh, cómo, ¿Cómo se ven hasta el momento con, con lo que es el tenis de mesa? ¿Les gustaría tener una carrera deportiva yo, interesante? Yo ahora estoy en la selección italiana. ¡Ah! Oh, ahora juego ay, para Italia y bueno, Muy bien. Claro, tenés yo la ya nacionalidad fui, y te... Y te metiste en el seleccionado. ¡Qué lindo! Sí. ya ahora en agosto voy de nuevo para Italia y sí. voy a jugar unos Double titi que es como un circuito mundial, Ajá. en Croacia y el otro lugar no me acuerdo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo viajar con el deporte! Sí, Sin duda, es, es otra de las cosas lindas que tiene. ¿Y, y, y por qué esto de, de la italiana? Y porque ¿Por qué tengo, te la jugaste por ahí directamente? Porque tengo la ciudadanía ¿Sí? italiana, entonces... Como hay más apoyo económico en Italia, ah, okay. es mucho Va por mejor. Ahí. Sí. Es difícil por ahí hacer un, una carrera acá en Argentina. Sí, ¿no? sí, porque no hay mucho apoyo uh -huh. a, económico. Chicos, ¿cómo es el entrenamiento de alguien que practica tenis de mesa? ¿Cuántas horas al día le dedican? Si por ahí tienen que este, entrenar a la mañana, a la tarde. Se enojan cuando alguien le dice ping pong, vos jugás al ping-pong. <risa> sí. Nada, claro, pues, no porque ping pong es el amigo Claro, claro. Ahí, todos lo conocemos por el ping pong sí. que tenemos en la casa el ping pong que, es cuando jugamos nosotros Y que, que somos de, de madera, pero no <ríe> este ni de mesa sí. eh, Nosotros entrenamos eh, toda la semana, eh, cinco días a la semana y entrenamos tres turnos por día Por lo general se hacen dos de mesa y uno de físico eh, intercalados Muy bien, ¿y qué, qué, qué, cuál creen que es la clave? Para ser bueno en el tenis de mesa? ¿O cuál es el sí. fuerte de cada uno de ustedes que dicen, la verdad que yo con esto no. la rompo? Cuando remato, la verdad que es. Sí. ¿Dó y ¿Dónde está no la sé. clave? La clave es entrenar mucho. Sí. Cada uno tiene su golpe fuerte. fuerte. Ajá. ¿El tuyo en tu caso? El mío es el rematar de drive. Ah, muy sí. bien. Ese es tu, tu secretito. Sí. ¿Y en tu caso, Luciano? Y el mío puede ser más al revés. Ah, bueno, revés, por... su fuerte. Ajá. Siempre es y... todo a una mano, al revés. Sí, o sea, ¿no? sí, es todo a una mano. No hay posibilidad de agarrarla con una sola manos. Y requiere de mucha concentración y, y de tener buena vista, ¿no? Porque hay que seguir sí. la pelotita que sí. es chiquita y va muy rápido. Sí. Y uno tiene que estar ahí enfocadísimo en lo que está sucediendo. Porque claro, la mesa tampoco es que tiene dimensiones tan amplias. No. Sucede todo en un espacio súper reducido. Sí, sí. Sí, requiere mucha concentración. Sin duda, si ustedes, eh, una característica que siempre vemos de, de sí, la sí. gente que sabe de este deporte es que llegan a alejarse bastante. Metros. Todos los que jugamos así nomás es como que, tic, tic, estamos con la mesita <risa> acá, pero ustedes, sí, metros para poder atrás, poder ya están moviendo más el cuerpo para tener más movilidad. Por ejemplo, si estás muy pegado a la mesa, no puedes mover bien las piernas. Claro. Y tampoco el brazo O sea, es mejor estar un poquito más atrás de la mesa Y a ustedes no lo quieren invitar a ningún cumpleaños directamente <risa> no. Claro, viste Sí, tengo un ping-pong en mi casa Jugamos, no, ellos, pero no invitemos no. a Candela de Lucía A que ganaron, no Porque nos van a pasear a siempre, todos no. y nos van a humillar No, no, por supuesto <risa> Chicos, por ahí quería preguntarles con esto que decía Clary De que se alejan demasiado de la mesa ¿A qué edad uno puede empezar a practicar? Porque tiene una cierta dimensión, una cierta altura, Ajá. que por ahí desde Para que la mesa no te quede acá. Claro, claro. si no la mesa te queda abajo. Igual a porque... mí me queda todavía abajo. <risa> y tengo 24 años. <risa> ¿Desde qué edad este, se puede empezar a practicar? Eh, y bueno, Kanda empezó a los 7. Yo también empecé a los 7. Dicen que lo ideal es empezar a los 7, 8 años. Es como eh, la edad perfecto. inicial. Perfecto. Exacto. Para ¿Y? arrancar bien. ¿Y los dos en el mismo club? Sí, sí. Los en, club regatas. en regatas Regata. Y hay otros clubes fuertes también en la provincia de este deporte Porque bueno, regatas por excelencia sabemos que, que tiene muy buen nivel Pero es una actividad que de a poquito ha ido creciendo Que cada vez más clubes la han ido incorporando todavía se queda corto en ese sentido? Y es que el club más fuerte que hay es el de regatas Y no hay otros que tengan, por ejemplo, el piso de goma, buenas redes, buena mesa Así que... Claro, el que quiere practicarlo tiene que estructura. ir Ahí, ahí. Sería el, club, el club Reata, sería el más profesional Con piso de goma Que se Todo entrena preparado. dos o tres veces al día eh, Después tenés Muchos otros clubes Pero que lo puedes entrenar de manera más amateur Por así claro. decirlo ¿Qué ¿Sí se imaginan de acá a futuro? Por ejemplo, ella nos dijo, ahora en agosto Tiene que ir a Italia, Cande ¿Vos, sí, Luciano? Eh, yo tengo, me tengo que preparar para una competencia en noviembre, el abierto, y, y bueno, ahora se me abrió para ir a competir a Buenos Aires Liga y bueno, entrenar para eso. Qué lindo, Perfecto. tremendo, qué, qué, qué bueno que siendo tan jóvenes, que sean tan apasionados, tengan proyección y les vaya tan bien, sí. porque vienen de ganar un torneo muy importante. Así que el aplauso para los chicos, qué campeones de tenis de mesa que seguramente bueno, van a ser sí, de los que, que vamos a ver en televisión, la en la los próxima, Juegos los Olímpicos. Viste que los chinos juegan rápido, Sí. A eso lo tienen que agarrar. Son, pum, muy buenos. Pum, pum, pum. ¿Son los mejores del mundo? ¿Los sí, sí. Y... sí, sí. Sí. Los que están mejores en el top mundial son sí. los chinos. Bueno, Gastón, eh, tu tío está top 10 en dobles. Exacto. Feliz. También una muy buena marcha. hermoso, sí, hermoso saber bien. que tenemos mendocinos representándonos en todo el mundo y que tenemos un gran semillero de es deportistas importante. acá en la provincia. Gracias por venir, chicos. Un gusto conocernos. Gracias, que a gracias Placer. chicos. Arranca la celebración del Día del Amigo. Hemos repartido los papelitos. Cada uno ya tiene su amigo dice...